Muy bueno. Cuando hablamos del liderazgo distribuido, eh, muchos son los escritos, muchas son las investigaciones relacionados con los cambios que impulsa a la escuela y las formas de trabajar. Se busca dar respuestas a las mayores expectativas y la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Eh, resalta el marco conceptual del papel del liderazgo de los directivos de la escuela. Esto ha cambiado de una manera acelerada. Lo que sí es cierto es que actualmente no existe otra teoría de liderazgo en evolución con una base más sólida que la de la perspectiva distribuida ya que tiene el potencial de mejorar la enseñanza y aumentar el aprendizaje de calidad. En España, los equipos directivos son los responsables de contribuir activamente a, dinami a dinamizar, apoyar y animar el desarrollo y el mejoramiento de la escuela para enfrentar los desafíos que encaran en el siglo XXI. Existe un creciente reconocimiento de las prácticas de liderazgo distribuido. Estas se, se caracterizan por no centralizar el poder y por distribuir los roles de autoridad entre múltiples actores de una escuela o institución. El estilo de liderazgo distribuido es una de las ideas más influyentes que han surgido en el campo de la educación ha captado también la atención de muchos investigadores internacionales. A través de este trabajo se han generado importantes cambios en la visión de cómo se distribuye y sobre todo cómo se delega la responsabilidad en las escuelas madrileñas y qué beneficios han surgido en el uso y desarrollo del liderazgo distribuido. Otro de los puntos fuertes que justifican este estudio es que el liderazgo distribuido, más que una mera forma de descentralizar, gestionar o dirigir de un modo participativo, tiene la capacidad de promover y sostener el aprendizaje de todos los profesionales de la comunidad escolar con la finalidad colectiva de incrementar el aprendizaje del alumnado. Ante las debilidades de la dirección escolar española, surge la necesidad de una mayor autonomía, preparación y responsabilidad. El sistema español exige menos cambios políticos, más estilos de dirección escolar, que involucren y fortalezcan elementos como perfiles directivos, toma de decisiones, calidad mejora de la enseñanza y una cultura colaborativa de los centros con la comunidad. El análisis de componentes principales se presenta en la siguiente lámina, en esta lámina, representa el, el plano formado por los factores 1 y 2 en los cuadrantes 1 y 2. El detalle del análisis de componentes principales relacionados con las 71 escuelas estu estudiadas se presenta en esta lámina. Para una mejor comprensión del análisis de componentes principales, se desarrolló un, des un resumen por cada cuadrante. Desde luego que por motivos de tiempo, de, siguiendo las las directrices del Congreso, no puedo leerlos todos. A raíz del estudio de análisis de componentes principales, se evidenciaron cuatro perfiles de liderazgo. En primer lugar, un liderazgo integral centrado en el grupo de jefes de estudio en el cuadrante de superior derecho, un liderazgo empoderador en el cuadrante inferior derecho, el liderazgo operativo en el cuadrante superior izquierdo y un liderazgo institucional en el cuadrante inferior izquierdo. Como primer punto de la discusión se tiene que la metodología de análisis de componentes principales es escasa en el estilo del liderazgo distribuido, una de sus fortalezas es que, para reducir la de dimensionalidad de un grupo de datos, retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a una varianza, manteniendo uno de bajo nivel de los componentes principales e ignorando los de alto nivel. El objetivo es que esos componentes de bajo orden a veces se consideran el aspecto más importante de esta información. A través de esta metodología se profundizó en los perfiles de liderazgo distribuida, distribuido como una nueva visión para analizar procesos de influencia en los grupos y posiciones individualistas. El tema de la dirección escolar en España debe abarcar la gestión. Muchas competencias de liderazgo y dirección, independientemente de la naturaleza del centro, son relevantes para toda la dirección. A través de este estudio se ha evidenciado que un gran número de investigaciones relacionadas con la dirección escolar española y las competencias del grupo directivo, pero pocos estudios han abordado e investigado los perfiles bajo la óptica de la distribución del de liderazgo. Por último, a raíz de los problemas expuestos se demuestra la necesidad de aportar más trabajos e investigaciones empíricas que contribuyan en ámbitos específicos del liderazgo distribuido en las organizaciones escolares, especialmente asociados a su relación con variables estratégicas directamente vinculadas a trayectorias de mejora de calidad de los aprendizajes. Es un hecho que el sistema educativo español exige nuevos modelos y estilos de dirección escolar Respecto a los siguientes elementos, modelos organizativos de gestión de los centros, perfiles, toma de decisiones, género, autonomía pedagógica institucional y la apuesta por la calidad y mejora de la enseñanza y por una cultura colaborativa de los centros y la comunidad. Otro aporte importante es que el estudio Servirá de referencia para que los grupos directivos de los centros educativos, ubicados en contextos similares, logren desarrollar estrategias que impulsen una dirección efectiva.